Buenas tardes, mi nombre es María Zion y estamos celebrando el Día de la Música aquí junto a DJ Anes en los controles y dice así. Era mentira. Ah. Ah, ah, todo lo que me decías era toda una mentira. Ah, ah, ah, ah, el tiempo me confirmó que ya lo tuyo no valía. Ah, ah, ah, ah, lo que hubo entre tú y yo se convirtió en mi pesadilla. Ah, tú eres una mentira. Recuerdo todo lo que decías al tocarme mi piel Me amabas, besabas, tocabas y me llenabas de placer Me decías que no parara, que no te soltara, bebé De todo me acuerdo, yo sé Y ahora me tratas así No me importa lo que hablen de mí por ahí, son mentiras Yo por ti sé mucho más de lo que te merecías Más habla mal de ti lo que di a mi otro les digas Yo sigo siendo una diva yo sé ya nada me diga mentira, era mentira Todo lo que me decías era toda una mentira Mentira, mentira, mentira, mentira El tiempo me confirmó que ya lo tuyo no valía Ya no valía, ya no valía nada. Lo que hubo entre tú y yo se convirtió en mi pesadilla ah. Es una mentira Siempre me vuelvo a elevar Yo agarro y me pongo mi gras Enciendo uno bien para fumar Siempre me sirve para olvidar Ahora me busca que quiere de mí Esta mujer fue mucho para ti Hoy en los es tarde No te puedo arrepentir menos mentirme No sacas nada con vestirte bien Tú ya no puedes desvestirme Ahora soy yo la que decide Hasta luego que tu vida era toda una mentira Era mentira Todo lo que me decías era toda una mentira Mentira, mentira, mentira, mentira Lo que hubo entre tú y yo que ya lo tuvieron no valía Ya no valía, ya no valía que hubo entre tú y yo se convirtió en mi pesadilla. Ah, tú eres una mentira. El siguiente tema se llama Vivir la Vida. Vamos. Y con este temita nos despedimos. Muchas gracias por esta oportunidad de celebrar un día tan importante como es la música. María Zion, DJ Anes. Quiero volver a empezar Vivir la vida como yo quiero No rendirle cuentas a nadie Ya no creo en ti ni en el amor de nadie Hay una cosa que te tengo que decir No aprovechaste de lo que te di Lo que hay entre los dos Todo llega hasta aquí oh, oh, oh. No sé cómo lo prefiero quitarme este amor que llevo dentro Quiero dejar este tormento Y olvidar, dormir, alejar todo el mal Que tu amor me deja Olvidar todo el mal Que tu amor me deja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 Esta noche me llama la ley y no vamos de fiesta, vamos a ver qué pasa Prendo la santa, respiro el humo que sube, me eleva la cancha Ahora soy libre, estoy soltera y puedo hacer lo que quiera Deja el WhatsApp, no me mandes like, no me busques más, más, más No sé cómo lo haré, pero prefiero Quitarme este amor que llevo dentro Quiero dejar este tormento